En directo desde Murcia, ducentésimo, quincuagésimo sexto día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad. Ahí tenemos, en esta imagen, la pasarela, los agentes de policía a este lado, ese puntito que se ve arriba de la farola Venus, Venus, que esta pasarela también nos estrella y nos quita las estrellas. ...y a este otro lado... ...tenemos la... ...a un lado los agentes... ...y por supuesto las gentes... ...evidentemente ya es más tarde... ...venimos de... ...la manifestación... ...por unas pensiones dignas... ...para hoy, para mañana, para siempre... ...convocado por la plataforma estatal... ...en defensa de las pensiones públicas... ...por los yayoflautas de Murcia... ...y... Eh... ...nos hemos incorporado un poquito más tarde... ...ya veis, todavía los agentes... ...y aquí detrás de mí también nos está dando Pepi y Antonia... ...bizcocho para mi hermano Jesús y para mí para mañana... ...es lo que tiene, claro, que se sepa todo... ...que se sepa, que se sepa Pepi... ...que somos una gran familia... ¿Eh? no sabemos si lo vamos a conseguir... ...pero hemos conseguido formar día, una eh, gran familia... ...el otro día me preguntaba... ...me preguntaba un taxista... Porque le dije, que yo llevamos 250 y tantos días. ¿Qué habéis conseguido? Digo yo, que mi hermano cene gratis todos los días. <risa> no, y, que, y mucha gente que te quiere y a tu hermano sí, sí. también. Ya, ya. Pero no, pero o sabes gente... que. No, pero, pero lo que quiero decir es. No, sí. Pero eso, eso por, por supuesto, padre, ¿no? Eso, eso, no eso por precio. supuesto. Pero tú sabes esa frase que dice muchas veces de. La solidaridad no da de comer. Pues mentira. Mi hermano es la prueba. Mi hermano es la prueba. Ya me cansé yo de comer. ...lo suyo al día siguiente, ya, digo ya, porque nada, que venga para acá... ...entonces la solidaridad sí, da... ...venga, sí, la solidaridad estoy... da amor, da cariño... Que, que ...el otro día que yo no pude venir, llamé a Pepe. ...digo Pepi, que no puedo venir, y dice, no te preocupes... ...que yo me encargo del niño, yo me encargo de Jesús... ...y, y ya está, y hoy... ...y hoy pues... ...por si ella no venía, lo que te da a ti lo traía, aparte del bocadillo... ...sí, pero va a venir... ...y Antonia, y... ¿tenéis, su... tenéis bizcochico para... Bizcochico. ...para mañana de desayunar... Yo, ...yo también venía un poquito ya mareado y eso... Pues eh, eh, y sí, he tomado un poquito de azúcar, me ha dado ella una madarena y chocolate... ...eh, pero que venía, que había comido bien, eh... He, ...he merendado bien, pero duermo poqu poquitas horas, mi, mi hermano se despierta todas las mañanas... ...ya no deja que suene el despertador... ...ya ve el sol a las 7 y se levanta... Sí. ...y yo me, me, me acuesto tarde... O sea que sí... Que, ...tienes que cuidarte Cecilio... Este cuidarte, cuidarte, este ...claro que sí... ...bueno... bueno Pepi... ...y... Pues eh, pues ...Carmen... ...muchas gracias... Hasta ...muchas gracias... ...pues ya veis aquí eh... La, solidar ...la solidaridad sí que sirve... ...la solidaridad sí que sirve... ...sabes... ...y sirve de mucho... La solidaridad, la solidaridad sirve, y sirve de mucho. Hace unos días, cuando estuve en Barcelona, pues igual, ¿no? Estuve en casa de una gente que hasta hace unos días no conocía, que, se ha, que lo hemos conocido por, por toda esta revuelta de la huerta, por, por toda esta solidaridad que ha habido entre el pueblo catalán y el pueblo murciano. Entonces... Mejor que Airbnb o que un hotel es la amistad, es la gente, es apostar por la gente. Y aquí, pues mira, hoy hace un día, hace un día bastante desapacible, porque Murcia, para que hagas una idea, por la tarde hacía un calor espantoso. Pero es claro, no ve, veis a mucha gente en manga corta pero es que ahora hace un fresco bastante desagradable. Tened en cuenta que aquí hay unas diferencias cada día de unos 15 grados en el mismo día, ¿no? en cuestión de horas. Entonces ahora, además de que mucha gente que viene a las vías ha estado en la manifestación por unas pensiones dignas, que lo, lo habéis podido ver también en Periscope, lo tenéis, ahí, lo tenéis ahí guardado, pues ahora hay gente que ya ha marchado por la hora que es, ...y como insisto, porque hace, bueno, aquí a veces dicen frío... ...pero lo que es, es un fresco muy desagradable... ...pero eso no quita que la gente siga luchando... ...tener en cuenta que todas estas, todas estas concentraciones... ...son a partir de las 8, hoy también a partir de las 8... ...era la manifestación en defensa de unas pensiones dignas... ...para hoy y para mañana y para siempre... sale un vistazo antes de eso. Venga, sí. Eh, y después te, te dejo esto. Vale, Venga. Y... Y entonces, pues, mucha gente ha estado aquí mientras nosotros estábamos en... las pensiones, en la manifestación por las pensiones. Pero mira, eso no quita de que al final otro día más, ahí tenemos a los agentes a este lado como siempre, las gentes y 256 días, 256 días, aquí protegiéndose de la de, de los vientos, de los malos aires, protegiéndose aquí nuestro consejo de ministros particulares ¿eh? Consejo de Sabio dice Isa. Venga, venga, a Venga, que no hay un coro ya que va a debutar en nada. ¿Tú estás en el coro? ¿Eh? Bueno. 256 días. Espera, me, me voy a sentar aquí, aunque sea aquí en el suelo. Me voy a sentar un rato. ¿Eh? ¿Seguro? Vamos, venga, vamos a sentarnos aquí con la gente. Vamos a sentarnos aquí con la gente. Y vamos a entrevistar a la gente. Vamos a ver. Vengo yo, yo vaya. No irse, no. La gente quiere. La gente quiere saber lo que aquí está pasando. ¿Y cómo vais? A ver, Mari. Vamos a ver, vamos a ver que Mari está en el otro lado. Mari. Espera, espera. Venga, para que no te deje... Venga, vamos, así. Espérate, que voy cargado y no quiero que se me rompa el móvil. Mari. ...coméntale a la gente, coméntale toda esta lucha... ...como si fuera la primera vez que lo hablase, venga. Yo que no me expreso muy bien. Que anda que no, sí, sí. Aquí estamos, otro día más, ¿cuántos son ya? 254, sí. y, y 56 días... Con su, ...y sus noches, y lo que nos queda, ¿no? Y el frío, ¿qué hace otra vez? Y los hijos de su madre no ceden, y aquí nos tiene... Y, y ahora mismo, ya que haya unas 100 personas entre un lado y otro, y hay 8 furgones de policía, y 4 coches y 5 motos. Aquí, para que no nos escapemos, no vayas a que hagamos algo, los no sinvergüenza. Bueno, mañana más. Y Mari, y esto, a ver, para que se conecte por, por primera vez, que siempre hay personas que lo ven, esto es porque salir 256 días a la calle, días consecutivos, no es por capricho, es porque os están encerrando en vuestro propio barrio. Porque nos, están nos quieren encerrar, nos quieren dividir, dejarnos marginados aquí, en el barrio, en, el, en la sub. Quieren ponernos un muro para que llegue, según ellos, el ave, pero lo que viene es el corredor mediterráneo para que llegue a todos sitios y se llenen más los bolsillos. ¿Me explica bien? Pues Por eso estamos aquí luchando, para que no nos pongan el muro. ...de Berlín... ...y si queréis verlo... ...Cecilio ya la habrá enseñado... ...una pasarela que tiene tres, tres pisos de altura... ...y escalones... ...por lo menos que han puesto... ...¿cómo se llama?, rampa... Un, ...escalones... ...para las personas que no pueden subir... yo me encuentro... ...porque yo llevo prótesis... ...y yo no puedo subir escaleras... ...así que fíjense... si es lo que estamos aquí luchando... ...con estos sinvergüenzas que tenemos... ...y no lo echan... ...nada... ...venga Cecilio, cambia, cambia ya... ...aquí te están diciendo, mira... ...hola compañeros, saludos de una catalana... ...hija de murcianos, sois esparta, nuestro héroe... ...mira aquí Susana, que sepa... ...que, que, que está descubriendo que lleva una huertana adentro... ...porque la gente de Murcia... ...ha ido por todas partes... ...del mundo, pero sobre todo... ...en España, ha migrado mucho... ...y en Barcelona hay mucha gente... ...que tiene familia, sus abuelos, sus abuelas... ...tíos, tías, que son de Murcia... Y ahora la gente allí se está sintiendo orgullosa de decir, pues, pues yo también formo parte de, de, de, de esa lucha, ¿no? La gente se siente orgullosa de eso, Mari. Y te está viendo y te está diciendo que te está explicando bien clarito. Te están diciendo que te está explicando bien clarito y te están hinchando a corazones. Te están hinchando a corazones. Mari. Y porque no puede explicarme mejor porque tengo la policía muy cerca, si no iba a enterar lo que, lo que pensamos. La, la ley Mordaza, ¿no? Hace ahí... Pero mordaza, no tienen amordazados, es lo que nos tienen. No tienen conciencia, es lo que nos tienen, ni vergüenza. Te... Mira, aquí tu, rato, aquí, rato, tu amiga, ¿tú no? amiga, tu amiga, ahora... Amiga, todas son amiga? amigas. Dime. ¿Qué compañero? manía han tomado? Porque me ha hecho una entrevista buenísima el otro día y me tienen en envidia. ¿Has visto? Sí, sí, sí. ¿Eh? Tu amiga, tu amiga, la otra Carmen, ¿Eh? y le han dicho que me enrolla. A ver. Bueno, que... Pero mira... Ya, pero además Rosa lo tiene claro, dice, la entrevista fue buenísima, dice Rosa. No, es lo que me han dicho ellos, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Sí. A ver, mirar, ¿eh? Que la gente, somos los medios, no, no, oye, aquí hay que echarse flores, si son, si son reales. Mira, aquí tenemos el próximo 30 de mayo, a las 7 de la tarde, salida desde la estación del Carmen, Comités Renfe Operadora Adif. ...comité Renfe Operadora ADIF... ...es decir, no es los vecinos... ¿eh? ...es el Comité de Renfe Operadora ADIF... ...reivindicamos las inversiones... ...en las redes convencionales de cercanías... ...media distancia y larga distancia... ...que discurren por la región de Murcia... ...junto con sus infraestructuras... ...perdemos pasajeros cada año... ...dada la precariedad de los servicios prestados... ...en la que nos encontramos por la falta de inversión... ...con trenes de más de 30 años de funcionamiento... ...nuestro sistema actual, lento, viejo e impuntual... ...te esperamos... ...es el momento de que apoyes un transporte público... ...y de garantías... ...y aquí indica que la manifestación está registrada... ...la delegación del gobierno y convocada por Comité... ...Renfe Operadora... ...para que veáis que no solamente ya son la gente... ...sino que aquí Murcia... También gente de Renfe se moviliza porque da absoluta vergüenza, da vergüenza, e indignación y rabia utilizar el transporte. Que que ...a cualquier sitio decente llevará, llevará, llevará un tren precario de no sé cuántos años, pero vamos a tener AVE. Es importantísimo para la ciudad tener AVE, ¿eh? que vaya por delante que yo no tengo nada en contra del AVE. Pero sí creo que antes de que llegue el AVE debe de haber un ferrocarril para todos los murcianos, no solo para algunos murcianos. Y ese ferrocarril que va a venir para algunos murcianos va a venir pisoteando a muchísimos murcianos. Y eso no está bien, simplemente. Cecilio, no me enrollo más, que luego me dicen, que luego me dicen, además, <risa> no. escucha, que luego me dicen que no veas cómo me enrollo, ¿vale? Que no, pero va bien. Luego me dicen que me enrollo mucho, Cecilio. Va bien, no, claro. ¿Qué? ¿Qué? Ahora mismo, mismo o se nos está conectando Adrián por, por primera vez. Y Adrián igual, pues no sabe que aquí, mira, llevamos 256 días porque están poniendo un muro. Y por eso está ahí la policía, al lado de la pasarela, están poniendo un muro. ¿Sabes, Adrián? Bienvenido a esta lucha. Y una de las luchadoras, pues bueno, aquí tenemos a dos. Bueno, y, Adrián. Adrián, muchas gracias. Que te conectes todas las noches. ...y que eh, intentes que tus amigos se conecten también... ...para que conozcan el problema que tenemos aquí... ...¿vale?... ...que es importante que lo sepa todo el mundo, ¿no?... Más, Rosa? ...no solo los que bajamos aquí, sino muchísima gente... ...se nos conecta gente... ...últimamente también... ...creo que era Cristian, desde Los Ángeles... ...desde Los Ángeles, ¿eh?... Yo ...le di las gracias a Cristian, quiero recordar... ¿Ah, ...sí, sí, sí se... no, ...no me equivoco, imagínate, ¿eh? cuando escucho de dónde se conecta la gente eh, me quedo me quedo asombrada pero es importante es importante claro mira, mira, aquí los murcenos por el mundo que, que dice mari que su sobrina está en Canadá y que también está viendo el periscope ¿eh? en Canadá ¿Y Loli? ¿Qué nos estás diciendo, Loli? No, que eso de Canadá, que lo dijeron el otro día, no sabía, no sabía que era su sobrina, entonces yo le di las gracias. Tú le diste que yo decía gracias a, a Canadá desde ah, sí, muy el, el otro día estaba hablando de Canadá, es verdad. Mi hijo dice, desde Canadá os estoy viendo, estoy intentando retuitear por aquí y tal, igual. Entonces digo, pues mira, pero parece que era su sobrina, la sobrina de la vecina. Ah, la que era su sobrina. Sí, dice que muy sí. Bien. Estupendo. ¿Has leído el artículo este en Facebook de qué? ¿Cómo era? ¿Cómo se llama el muchacho este? Ese de Miguel Ángel. Ah, el de Miguel Ángel Sánchez. No, hoy eh, no está yo para. En Facebook. ¿Sabes lo ha publicado sobre el tema de. ¿Sabes quién es? ¿Sabe quién quién claro es? que lo conozco. No, sí, claro, oh, pues He estado, Ha estado aquí también, veces, sí, pero, sí, sí, sí. ¿Es nativo de aquí? No, pero merecieron, merecieron, Sí, que Sí, sí, media, sí. ¿no? ¿no? Sí, ¿no? sí, ¿no? sí. Hablando a micrófono, hablando así. Y tratando a la gente de lo que sí. se merece cada uno. Él no tiene pelo en la lengua. Almería, ¿no? Es de, es, él Oaxaca. vive ahora mismo en Mojaca, Almería. El artículo está muy bien, Es que es que escribe bastante bien. Hombre, habrá, tendrá de todo, habrá quien le guste más y quien no le guste bueno, nada, pero, pero, como, todo, como todo, ¿no? Pero como uno mismo a veces escribe y dice esto no lo pongo. Sí, sí, no, Entonces, pero pero, se... pero lo, lo importante es que dice verdades, sí. Sin, sí. sin tapujo, eso sí es verdad, ¿eh? dice verdades. Te guste más o te guste menos, pero dice verdades. Pero ver, el, Yo cada vez que lo he escuchado me ha gustado. ¿eh? El, el me gusta. A mí también. Para mí los artículos, para mí, son muy largos. Sí, sí porque son algo largos A mí me, me gusta, porque ya también, porque me he acostumbrado. Me he acostumbrado. Pero también es verdad que hace ya años me acostumbré también a que lo que yo escribía era corto. Pero aún así, reconozco que son artículos que he llegado a leer completo, Porque hay algún artículo en periódico que yo lo siento, pero no alcanzo a leerlo entero. ¿eh? Pero lo de él, por lo general, sí. imagen, ¿eh? fíjate Cecilio perdona Claro, si es que la gente, la gente somos, nos falta, mira, nos falta que sea ella, agarra. Venga, vamos. A ver. ...qué manía tenéis con que chupo cámara, que yo no chupo cámara. Aporto mi granito de arena no, no, no, no, en lo que es. puedo. La gente somos los medios, nieve. Claro, espera un momento, a lo mejor hay gente conectada ahí que dice, mira, ve a ver lo que dice esta que cada tres por dos está ahí diciendo tonterías, pues voy a ver lo que dice. Entonces a lo mejor se conecta más gente. ¿No? ¿Por qué no? Pero, pero igual. La pasarela está ahí, no venga. se cae. Pues no, pero vamos cara. a ver, que la pasarela está ahí, no se cae, lo sabemos todos. También, pero también tenemos claro que no debemos, creo que no debemos de echarnos atrás porque la pasarela venga ahí, pues vale, pues tenemos que seguir protestando. Y con más, inco todavía, no? Loli, un curso acelerado, necesita mi cuñada. Madre mía, qué imagen de policía. Harán falta policía en otro sitio, ¿eh? Hará falta policía en otro sitio, pero hay que ver. Los que tenemos aquí. Desde luego, desde luego que tenemos policía como para... 12 Nieves. Para una buena fiesta. Está contando los policías. 12, 12 hay lo mismo ahí, ahí, ahí 12, pues, 12, pues son pocos. Porque... No, no, el otro nada, está, nada. Metido el fogón, <risa> está metido, en el fogón, Están metidos en el fogón. a <risa> mí porque si cinco, menos de 30, 35 no suelen haber, no ¿eh? Más. Por eso te quiero decir. Hay cinco, hay cinco vagones, ocho. Son fuera... pero pero vamos a ver, lo curioso de esto oh, es, que okay. si cuenta, es que si cuenta la gente que vemos aquí no, hay más policía que gente. no, no, es que vamos a ver, es que casi hay un policía por persona Hay más agentes que gente. ¿Qué gente Esto es tremendo, o sea, ¿por qué? O sea, y, y todavía el señor delegado del gobierno dice que eso está para la seguridad de los vecinos sí. Para que no nos pase nada Pero, o sea, nosotros están, están preguntando a la gente que qué pasa Que por qué estamos aquí, pues, es, madre mía Bueno, explica, explica, vamos, a, vamos, a, vamos, a, Atención. vamos a hacerlo lo más corto posible porque no quiero cansar a nadie Estamos aquí ya protestando, bueno, están protestando los vecinos desde hace ya 30 años porque se soterren las vías del tren. Las vías del tren cortan la ciudad en dos, el norte y el sur, ¿no? Pero ahora es más fuerte todavía porque con toda la historia de traer el tren de alta velocidad a toda costa van a poner un muro de 5 metros de alto y van a dividir una ciudad. Con el agravante de que cierran pasos a nivel y nos hacen subir por una pasarela que tiene... No sé los metros que tendrá, pero tres pisos con 50 o 60 escalones que no lo van a poder subir la mayoría de los, de los que vivimos en estos barrios. Entonces, es una forma de traer un tren de alta velocidad que dicen que es progreso, pero me parece tercermundista traerlo de esta manera. Y por eso estamos protestando. Pero, Ahora ya, desde hace ocho meses, todas las santas noches nos vemos en las vías, custodiados por la policía. Rosa no es ...no es con que van a poner un muro... ...es que el muro lo están poniendo... ...no, no, el muro es lo están poniendo... ...es que el muro poniendo. ya hay mucha parte que está puesta... ...exactamente... ...hay un paso a nivel, un paso a nivel, es decir... ...un, un lugar donde cruzar de un lado al otro de las vías... ...que ya lo han cortado... ...ya, lo han cortado, ya se no se puede pasar, ni vehículos ni personas... Nada, ...no pueden pasar... Nada. ...quien quiera cruzar por allí... ...tiene que dar un rodeo de más de dos kilómetros... ...dependiendo de la zona... ...en la zona donde viva... Zona donde viva. ...¿qué pasa?... ...que en el momento que corten también... ...este paso que, este, que está aquí detrás de la cámara... ...ya habrá más kilómetros... ...donde será imposible ir al otro lado de la ciudad... ...en vehículo... ...y además habrá que cruzar una pasarela... ...construida sobre acequias... ...es sobre decir, acequias. abajo de la pasarela está hueco... ...está hueco... Una pasarela, donde todavía tienen que ver dónde ponen los ascensores, una pasarela metálica con muchísimos escalones, donde además Murcia, Murcia tiene un, un calor terrible, es decir, que te pongan un muro, que ya sales a la calle y ves el muro, y que la única escapatoria que tengas para ir al otro lado, para ver a tu familia, para ver a... O sea, ir al trabajo, ir al centro de la, de la ciudad, al colegio, al instituto, a los comercios, a todo. Sea una pasarela, una pasarela que por las noches estará a oscuras y por las noches en invierno en Murcia es por las mañanas y por las tardes a partir de las 5 de la tarde. Pero es que en verano, en verano, para que hagas una idea, las tiendas aquí suelen abrir hasta la una y media de la, del mediodía y luego abre a las 5 de la tarde, de una y media... A 5 es difícil encontrar algo abierto, porque no hay gente en la calle. Hace un calor espantoso. Entonces, ¿quién va a caminar para ir al otro lado, por lo que sea que tenga que ir? ¿Quién va a caminar por ese mastodonte? Entonces, ya no es solamente que vayan a traer un presunto tren de alta velocidad. Es que lo que quieren traer es el corredor del Mediterráneo, que es un transporte de mercancías. Porque, claro, los transportes de alta velocidad en España, la mayor parte son deficitarios. ...no hay otros países que hagan una apuesta... ...por la alta velocidad como hace España... ...así van mejor otros países y así va de mal España... ...pero es que claro, si en unos años nos dicen... ...tenéis que elegir entre pensiones... ...o tren de alta velocidad... ...la gente elegirá pensiones... ...claro, mercancías, siempre va a haber mercancías que transportar... ...la gente si no se puede pagar el billete pues no irá... ...pero la mercancías siempre va a haber que, que transportar... ...y qué pasa... Que el corredor del Mediterráneo puede tener una longitud de hasta 750 metros. ¿Kilómetro y medio? Ah, yo pensaba que eran 750 no, no, metros. Kilómetro y medio. Bueno. Y además, en muchos casos, mercancías peligrosas. Eso es, imagínate. Pasando por, por, por centímetros de las viviendas. Bueno, imagínate exactamente eso, ¿no? Combustible y mercancías peligrosas, otro tipo de mercancías peligrosas, circulando. Bueno, aquí es. ...pare con pare con un instituto... Un, instituto. ...un colegio, colegio una que una ahí, ...una guardería, vivienda... Todo, todo, todo. ...pero que además luego pasaría por otra población... ...que es Alcantarilla... ...que ahí es... ...bueno, tienen que derribar hay, casas hay que incluso... ...y Alcantarilla está partida... ...en tres pedazos... ...porque tiene dos vías... ...tiene una vía por aquí, otra aquí... Donde ...tiene tres pedazos el pueblo... Mm. ...es una barbaridad esto... ...que la gente en Murcia lleva... ...256 días seguidos... Seguidos de protestas, pero ya llevaba todos los martes desde el 2012, todos los martes, que son seis años, seis años semanales, tú imagínate una serie de televisión que sea un capítulo a la semana y lleve seis años. Y de repente diga, eh, va a ser diario y lleve 256 capítulos seguidos. Eso sería esto. Sí. ni lo alcántara. Nada. Esto es tremendo esto. Es eh? tremendo. Nos reímos, no porque sea de broma, porque no lo es. Nos preocupa y mucho, pero es que si no tenemos un poquito de humor, nos venimos abajo con tanto problema y con todo lo que estamos sufriendo. Hay que ponerle un poquito de, de humor. Y luego. Claro, porque nos quieren mucho. Aquí, bueno, tenemos. <risa> tenemos en el equipo, en el, en el control, ¿eh? <risa> en el control, tenemos a Nieves y. A Loli, que están atentas a vuestros comentarios, están atentas a vuestros corazones y están atentas a vuestros supercorazones. Que hay veces que también la gente da supercorazones. Sí, que eso mira como dato. Que hay veces que me lo pregunta, Un supercorazón te voy a decir lo que es. Mira, Periscope, Periscope. Claro claro, claro, claro que, que sí. Claro, gracia, mira, se están gracia. riendo, se están riendo, claro que <risa> le sí. Le hace mucha gracia. ¡Ay, tú, qué ilusión! ¿qué? ¡Qué ilusión! Le hace que la nombren por ahí, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Si es que claro. esto es la vida en directo, Nieves, ¿no? sí, sí, sí. esto es la vida en directo. Claro que sí, y sus corazones Venga, también pues, son para los me lo de los supercorazones porque yo no mira, lo sé. Mira, los supercorazones es lo siguiente. Periscope surgió de una persona que fue de vacaciones a Europa, de Estados Unidos, y entonces estuvo en las protestas de eh, Turquía. Y vio que que enviar imágenes y vídeos de segundos a internet no transmitía la realidad. Y dijo, hay que hacer una forma, una forma, sí, <ríe> y hay que hacer una forma de que la gente pueda ver la realidad en directo. Y entonces cuando regresó a Estados Unidos creó Periscope. O sea, Periscope nace para mostrar protestas. Yo no lo sabía eso y lo acabé utilizando para lo mismo. Bueno, ahora después pues, nos cuenta. Atenta al comentario y ahora te pasamos. Y ahora te pasamos para que nos lea. Nieve. Pero ahí nieve, nieve está. Atenta al comentario. Y entonces lo de los corazones era para mostrar el apoyo a la persona que estaba haciendo esa labor, ¿no? Porque lo que pretendía era que cualquier persona pudiera transmitir la realidad sin necesidad de esperar a un medio de comunicación que lo pudiera tergiversar a la realidad. Y los supercorazones es una manera que han ido introduciendo después para que, eso sí, tienes que tener cientos de miles de supercorazones para que son corazones, pero de, de pago. ¿Cómo de pago? Espera, espera, te nieve. Espera, me lo voy a explicar. A mí y a la gente. Mira, yo por ejemplo, con un euro he comprado, consideran mil cincuenta 1.050 monedas, ¿vale? ...entonces luego, un supercorazón... ...hay supercorazones de 33 monedas... ...supercorazón de 99 monedas, etcétera... ...cuando yo veo una retransmisión... ...de un presentador que además admite supercorazones... ...pues yo le, le doy... ...porque es una manera de decir... ...igual que uno compra el periódico... ...porque valora... ...lo que pone ahí... ...entonces, claro, nosotros nos tenemos que reeducar... ...y a esto lo que está dando son céntimos... ...nada más... ...y la idea, la idea que tiene Perisco... ...si llegase a triunfar... Sí. ...la idea de tener Perisco... Es de que hubiera gente que en el momento que reciba cientos de miles, cientos de, de, miles de, de supercorazones... ...pues pudiera desarrollar cierta actividad. Es una manera de que seamos los ciudadanos los que decidimos quién queremos que nos cuente la realidad. Vamos, hay una duda que yo tengo. Esos supercorazones que según tú valen unos céntimos, ¿ese dinero dónde va? Ese dinero, Perisco, cuando se supone que cuando tú ya alcanzas que son 185 mil, que es una barbaridad... Periscope se queda con una parte y la otra parte la daría al presentador, a la presentadora que está haciendo el programa. Ya, ya. Es decir, digamos que Periscope lo que ahí pretende es que, en vez de que estemos sentados en casa, que nos ponen al presentador de turno y nos lo tragamos, seamos nosotros los que valoremos el trabajo de la gente y digamos, oye, si tú para esto vales, quiero que sigas. Quiero que siga, Porque cuánta gente trabaja en algo que no le gusta... ...teniendo habilidad para algo que sí le gusta... ...a lo mejor es muy bueno en teatro... ...y cuando van al teatro... ...lo hacen en la calle, lo hacen... En ...donde sea, pero de ocio... ...sabes, y en cambio... ...están en un trabajo que no, no le gusta... Entonces Perico lo que pretendía era... ...oye, pues si hay personas... ...que se pueden dedicar a eso... ...que seamos la gente... ...la que valoremos eso... El trabajo y muy In, ...incluso ya hay... ...en diferentes países... ...hay servicios donde... ...en lugar de tener precio es el cliente el que pone el precio, Bien. servicio pay you one, paga lo que, tú lo que tú quieres, claro eso se basa en que tú tienes que ser una persona honesta que dices oye yo por mi por mi estatus económico me puedo permitir pagar esto entonces pagas eso entonces es una filosofía que a mí particularmente me agrada vamos a conectar vamos a conectar con nieve nieve ven aquí nieve vamos a conectar con nieve y vamos a hacer una cosa mira espera espera Vamos a ver Espera Vamos a girar Vamos a girar la cámara Vamos a girar la cámara Vamos a girar la cámara Vente por aquí Vente por aquí Vente por, por aquí A cogeré. Quédate con ella Y así podemos leer los comentarios Mira Aquí tenemos a la regidora y a la cámara Loli Loli y Nieves. Y aquí tenemos los comentarios que estabais dejando. Aguantad un poco más, dentro de poco los únicos que van a ver muros son ellos. Carlos, que nos saluda. Arritigue, que somos muy grandes. Mi, desde Osona, muy grandes. A mí me da que alguien va a dar el golpe de su vida, aquí, ¿eh? diciendo que... Sí, eso, eso. Mira, mira, Igma desde Alicante, que es una de las que aquí, es una de las mujeres de las vías de aquí, ¿eh? que vive en Alicante. Gracias, Nieve y Loli. Paciencia, Al Joven José, ya suena raro. Dice, ya sé que suena raro, esto nos tenemos que arremangar todos y a resolverlo ya. ¿Qué pasa? Ah, pero este era Meme. ¿Qué pasa? Me, meme. Meme, pero Meme. Meme sabe lo que pasa. Igual estaría preguntando. Ah, también puede ser, también puede ser. Por gente nueva que se conecta. Hay una fila de guardia allí. Madre mía, que me. Estoy asustado. la cantidad de corazones que os están dando, ¿eh? Es que os quiere una. ¿Qué hace ahora por ahí? Y ahora mira, ahora gira así. Ya, ya está, no, no vení, vení. Eh, ahora, claro, ahora... ¿No nos vemos? Dime. Vale, no, pero Oye, el aire me Es que no despeina, tenía que ser de Voy a enseñar a que? nos vamos que me ¿Qué? voy ya a dormir. ¿Eh? Si tengo coche José Luis, José Luis, José Luis Marido de Antonia Pregunta si Antonia, José Luis Vecinos de aquí Que si tengo coche, de momento no, José Luis No sé Sí, para llevarnos a casa eh, Qué fresco más desagradable que hace hoy eh. Pero oye, yo lo prefiero al calor que nos espera ¿Quién va a cruzar esa pasarela Con 45 grados? Yo me parece que no Voy a dar la vuelta por Torrenda Sur. ...al puente de Ronda Sur... ...a Mediamar para venir... ...¿Tú vas a, va a cruzar con tu nietecica... ...Alesia y Mónica... Yo por ahí no. ...esa pasarela? No, qué va... ...yo no puedo subir... ...no puedo... ...tengo ya 74 años... ...y mis piernas está, no están para subir... ...esas pasarelas... ...que no... ...que no paso por ahí... <ríe> Mira, ...ya... ¿Lo tienes claro? Yo clarísimo, clarísimo... ...clarísimo... ...no sé... ...es que todo no sé si lo a pasado o no... ...porque se va a caer antes... ...sí, porque además construido por acequia y todo... ...no, oh, no, no, eso va, va a ser así, ¡bom! ...alguna noche lo vamos a levantar... ...y vamos a ver la pasarela toda en el suelo... ...aquí, oye, si un, si, si un día hubiera un, un socavón... ...no lo extrañaría, porque además... No, te voy a decir una cosa, ...porque eh, conforme tarde, está construido... No sé cómo, ...puede pasar esta, en cualquier momento esta tarde eso... ¿eh? no sé cómo nos ha, nos ha caído, porque ha pasado... Es ...¿qué es eso? ...ha pasado un... ...espérate, ¿cómo no es? Sí, pero se llama un vacancía de cinterna de, de ahí arriba de la parte de Cartagena y ha pasado a 100 por hora con una velocidad que yo no sé cómo se ha caído pasadera. Mucho, es que además... Un, un, un, un cinterna. Pero un, esto, esto que tú dices... Llena de, de, de, de gasoides ese. Sí, oh, sí de combustible. Es. Esto que tú dices no es una exageración. Dani y otra gente que está en el instituto comentan que cuando pasan algunos trenes, muchos trenes, Vibra el instituto, el instituto vibra, imagínate esa pasarela construida. Si libre mi casa, si libre mi casa estoy pegada a la vía. Imagínate la pasarela que está construido encima de la vía. Pero no sé cómo se ha caído ya, pero no sé cómo se ha caído ya. Ya, pero es que como se caiga un día pasando un tren de mercancías va, va a ser una, una desgracia cuando, cuando terrible. Cuando digas de pasar el, el corredor mediterráneo, podremos ver lo que va a pasar aquí. No se va a poder ni, ni, ni vivir las casas. Pero luego, si hay algún problema, pues le echarán la culpa o a un operario, sí, no, o a un maquinista... A lo, no, a, lo o banda, a, a los vándalos que vemos a este lado. Y a los terroristas ¿eh? que vemos aquí de este lado. Somos todos unos terroristas y unos vándalos. Porque quemamos los, las máquinas de, de la obra y, y los contenedores y todo. Sí. Y... Dicen que ha habido daño de... Primero dicen de 600.000 euros, luego sí, de un millón, luego sí. de un millón y pico, o sea, la eh, se van inventando una barbaridad. De... Sí sí. O ¿Sabes? Es una cosa. Cada día una cantidad sí, diferente. Sí, sí sí. Para la vista, a la vista. De, está... de dinero, ¿no? ¿Eh? Mira, qué guapa la murciana, ...o están diciendo. Oh, oh, gracias, gracias. enseñéis la pasarela. Ah, mira, dice que enseñemos la pasarela. Venga, vamos para allá. A acompañarnos, Venga, vamos, vamos, vamos, venga, vamos. Fijaos la cantidad de policía que hay allí en la vía. Vamos a aprovechar para ver la pasarela por lo, que, por lo que habéis comentado, ¿eh? Este momento que habéis preguntado por la pasarela. Pero es impresionante la cantidad de policía que hay en este momento. ¿eh? Y ojo que aquí se ve un furgón, pero allá más, al otro lado, en medio, más todavía. Mira, aquí tenemos la pasarela. Aquí la tenemos. En la parte de arriba se ve oscura, wow, pero es que, lo poco que se ve. claro, pero se ve oscura, pero es lo que ve la gente. Ve la... la gente que mira. cruce por aquí tiene que cruzar con la oscuridad que lo estáis viendo. Es que se ve así. Fijaos la monstruosidad. Sé que se ve poco, sé se ve que se ve, se ve poco, hierro, pero, pero claro, pero es que mira vamos a ir por aquí, vamos a acercarnos, sí, dime. ¿Esto qué va a ser? ¿Esto es para cuando esté en activo la, la, la pasarela? Todas esas cosas son las cosas que tendremos que llevar cuidado. Eso es ¿verdad? eso es lo que nativo, el cartel bien. se podría dejar. ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, comenta Loli. Es ¿Eh? come... que, mirad, a ver, déjame esto y vamos a mostrar el interior de la pasarela. mira mirad, ¿eh? Como resulta que aquí debajo hay una acequia, lo que han tenido que hacer son los cimientos aquí encima, encima de la acequia, y después echarle hormigón encima. ¿Me explico? Aquí tenemos unos hierros atornillados ahí a un hormigón al que luego le echarán hormigón encima. Porque no pueden crear, no pueden crear. Unos cimientos bajo la tierra porque está hueca, está hueca. Entonces, esta es la parte. Fijaos, jamás que triste la pintura. Y al final, Murcia no se parte y la están partiendo. ¿eh? Y fijaos, ¿eh? estos pilares son los que sostienen la pasarela. Y no, no hay rampa, son todos escalones. No hay rampa, hay trampa, rampa no, hay rampa, trampa. Ahí tenemos los escalones, que además la gente que ha visto, porque esto alcanza una altura de unos dos pisos y medio, tres pisos, y la gente que vive enfrente, pues claro, ve perfectamente a los obreros eh, trabajar y comentan que casi la mitad del pie queda afuera. No, que estaba preguntando. Dime. Venga. No te me vayas. Sí. Fijaos ahí la monstruosidad de Pasarela. E insisto, sé que se ve oscuro, pero es que es la oscuridad que ve la gente y que verá la gente que quiera pasar por aquí y luego pues al muro pues la gente que quiera pues, que, que, que camine por estas calles que camine por estas calles para llegar hasta la pasarela ...sí, lo que pasa que claro es bastante oscuro esto mira mañana mañana por la tarde en el momento que comencemos incluso hay periscop de los últimos días que se ve que se ve mejor eh hay momentos que se ve mejor. Si, posiblemente con ascensor, pero el ascensor, ¿dónde va a ir? Si debajo hay acequia? ¿dónde van a poner el ascensor? Ese es el asunto, que no saben todavía dónde se va a poner el ascensor. No saben. Comentaba... Ahora vamos a cantar. Comentaba Loli... No. Comentaba Loli que este cartel lo podían dejar para después de, de la obra, ¿no? Sí. Lo comenté, porque es que coinciden todos los dibujos. Sí, sí. porque los guantes para cuando, porque va a quemar mucho, la, el pasamano y necesita guantes, no ¿La llevo gazas, las botas porque, porque también se puede resbalar, porque el otro día cuando llovió había charco ahí, el riesgo de, de tropezar. Peligro caída de, a distintos niveles. Peligro riego el, el, sí, por la catenaria. Riesgo eléctrico por los 25.000 voltios de la catenaria. Claro, el casco, por si, por si te, si te cae un porrazo me lleva el casco. <risa> Uso obligatorio de gafas porque puedes caerte en cualquier momento. Sí, eh, el, las botas, porque como, como no te cabe el pie los bien y te puedes resbalar. Vamos, que esto hay que ponerlo para cuando se abra la, la, la pasarela, hay que ponerlo también. Porque viene todo ideal. Totalmente, ¿eh? Lamentable, pero es así. tú una vez. Sí, sí, porque me puse a leerlo y dije, pero si es que coincide todo. Todo coincide, todo coincide. ¿Qué me dices? ¿Quieres cantar una canción? Venga, vamos a ver. Oye, vamos a, a, a darle todos los corazones que merezca. ¿Eh? Vente por aquí. Pues por aquí... Que no vaya a ser que no eche, que nos pongan unas multas aquí ahora. Yo me voy, que me estoy venga. ¿Eh? Venga, ¿Cómo te llamas? Espérate, espérate. Venga, María, espérate que lo pongamos a tu altura. Ah, pues claro que sí. La de, la de, de eso te... Venga, vamos, ¿de qué va a Claro, lo que quiera. A ver, momento, tú aquí. Cantaría más. Venga, María. Vamos, que cante lo que quiera. Venga, lo que quiera ella. Que que venga, venga, venga, guapa. Mi hermano siempre se tiene que poner para que salga. Es un tío, es un tío, sabe, sabe... Esto no es Santiago el Mayor. ¿Cuándo? Venga, toma. Mira, mira, lo coge así, te lo sitúa así y, venga, y canta lo que tú quieras. ¿Cuándo? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué quieres cantar? A ver, ¿qué va a cantar? Los murcianos. Los murcianos. Los murcianos, la murciana, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta para manifestaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar aquí en las vías, pues depende del instrumento que tú tengas este día. Si toco la trompeta, el uva se molesta. Si toco el clarinete... Si toco el... el, el, el, el, el, el vale, ahí Si toco el violín, escena no viene aquí. Si toco el tambor contra al barcón, barco, no, no, el muro. No, supervento el muro. No, que no queremos el muro. que no, que, que, no, no, que, no, que no queremos no el muro. muro que no, que no. Muy bien. Un aplauso. ¿Cómo te llamas? María, hija de Sonia Venga, ponte por aquí Sonia, ponte por aquí ¿Eh? Espérate, vamos a sentarnos los tres Vamos a sentarnos, un momento vamos a sentarnos. ¿Cómo que no? Siéntate, claro que sí Fijo, que... Okay. carreras serán siempre nuestras. siéntate Las carreras serán siempre nuestras. Claro que sí Así que aprovecha para venir hoy con tu madre Sí ¿Y la abuela también? Sí ¿Dónde está tu abuela? Allí ¿Cómo se llama tu abuela? Fina Fina, sí, a ver, sí. que viene aquí muchísimos días también, Fina, ¿eh? luchando con la abuela y con la madre. Sí. Es que ella no quiere muro, ¿verdad, María? No, no quiere muro, claro. Tú, te imaginas tener que subir por esa pasarela, esa pasarela que es pequeñita, es grande cómo la Es grande. Pero para que la gente lo vea, muy grande, muy grande, pequeña, ¿cómo? Muy grande. Sí. Allá al cole, ¿Verdad, cariño? Sí. ¿Tú no quieres pasar por ahí que no? no? No, pero si además no hace falta que le digas que no, si ella ya lo tiene claro. Sí. Ella ya, a ver, es que, pero además, es que tú imagínate, cuando somos cuando somos pequeños vemos las casas, ¿no? La casa del abuelo o de la abuela que ve un pasillo muy largo y luego crecemos y pensamos pues si no era tan largo. Entonces, tú imagínate cómo verá... Ella, como verán, los niños y las niñas, una pasarela tan gigante. O sea, es que es demasiado, con la diferencia que simplemente es caminar 12 pasos. Bueno, igual ella pues tiene que caminar 15 pasos para cruzar la, la vía. Pero, ¿tú te imaginas un jardín? Un jardín con sus arbolicos allí y que el tren vaya por abajo. ¿Eso qué sería? ¿Te gustaría a ti eso? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Eso sería bonito. ¿eh? Todo un jardincito y que el tren fuese fuese por abajo y que uno pudiera ahí jugar, pudiera reunirse, ¿eh? que luego ya pues te hacen más mayor y, y, y entonces quedas ahí con las amigas, con los amigos y estar ahí charlando y, y tú decís, mira, pues un día iba yo con mi madre, iba con mi abuela y aquí esto nos estaban poniendo un muro y no nos lo pusieron, ¿eh? contando esas, esas cositas dentro de unos años. ¿Sería bonito? Sí. sí. Pues oye, tú... Cuando quieras, ya sabes, puedes venir aquí y nos cantas. Ella quería cantar la canción. ¿Cómo has dicho que, que te llama? Recuérdame el nombre. María. María. Me te quedas tres o cuatro oportunidades, María. Ya a tu madre ya la tengo fichada, ¿eh? y a la abuela ya también. Pero aquí puedes venir cuando quieras. Bueno. Pues seguro que te están enviando un claro, montón siento, de corazones. Dile que vas a todos. Vale. No me... Ahora para hacer una cosa. Te vas a ir a la otra parte. Vas a ver la pantalla... Y, y vas a ver lo que te han estado diciendo Y los corazones que te han estado enviando ¿Vale? Venga María, ve para allá Bueno, pues ahora Ahí tenéis a María, ¿eh? Para que le deis los corazones eh, Los mensajes, que no, queráis Os está os está viendo Ahí, en este momento ¿No? Venga, pues voy para allá Vamos para allá Vamos a ver, mira Ah, que presionas, subes y bajas. Bien, venga. Mira, María, cuidado con lo que cantáis. María. En cuanto cargues la estructura Hola, y con el peso, lavado, la mira. gente sí. Eso siente. Eso siente. Sí, están saludando. Y luego, pues aquí, van Por los han salido, han salido un montón de corazones. Mira, ahora mismo vamos a, hacer, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar la vuelta a esto. Sé que hay mucha luz. Vamos a quitar un poquito de luz. Y mira. Venga, mira. Te va, ¿eh? a ver, María, Venga, ahora, va. ahora podéis decirle a María lo que, ¿Lo, con, guapa que es? lo que consideréis y enviarle los corazones que ella está viendo vuestros comentarios. María está viendo vuestros comentarios. Luego Lo que pasa que también hay muchas personas ¿eh? que esto, mira, María, María, María guapa. guapa, eres, eres una, una guerrera. guerrera, eres una guerrera, te estás diciendo ahí Susana, te lo está diciendo Susana. Mira, todos los corazones también para, para, para ti, ¿vale? Y luego, y luego también lo que pasa mira, lo que pasa es que mucha gente ve esto después, ¿sabes? Mucha gente ve esto pero ve la grabación. Entonces esos comentarios pues no los podrás no los podrás ver ahora. Pero aquí tú tienes y tú ya sabes, siempre que quieras decir algo eh, aquí tienes tu cámara, tienes tu micrófono, tienes tu foco, todo. ¿Eh María? Que se requiere gente eh, luchadora y que diga las cosas bien claras tú tú conoces a mucha gente que viva en el otro lado de la vía sí sí el hermanito va al instituto? Mi hermano va al, instituto. al mariano vaquero este que está aquí al lado ¿no? sí Bueno, sería un problema para tu hermano también tener ahí el muro puesto y luego que uno no sabe la gente que va a conocer en el futuro bueno aquí nos dicen que nos dice Rosa que está helada bueno Venga, Pero nos vamos vale, a despedir. Aguantamos Adiós. históricamente. Bueno, nos vamos. Venga. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Más hasta para la arriba. Dale la vuelta a la cámara, Cecilio. Venga, vamos a darle la vuelta a la cámara. <ríe> que yo no soy María. Pero sí queda muy bien, mira aquí, <ríe> se es No, no, no, raro. Rosa, no. La luchadora rosa. No, no, no, no. Sí, sí, como que mira, sí. Mira, no ves sí. cómo lloran los ojos. Anda, anda, lo que me dice. <ríe> Adiós, mira cómo estoy llorando De ver Venga. la pasarela lloro sí, es que Me bien. lloro de ver la pasarela No me enseñes más la pasarela, Cecilio claro, no. Que no me dejas dormir Y mira, eh, mira Pero esto no se veía Pero mirad la imagen que tenemos aquí eh. Pero, mirad, tras, pero ¿sí? mirad, mirad eh. Estamos custodiados y vigilados Constantemente Y ¿Qué? quedamos aquí unos cuantos vecinos Que aguantamos el frío que se ha movido esta noche No nos lo esperábamos Yo por ejemplo vengo de manga corta y me he atrevido y estoy súper helada, pero bueno, soy capaz de aguantar aquí el tiempo que haga falta mientras vosotros queráis. Esta es la imagen que tenemos aquí. En ah, Rusia. Y aquí tenemos. Ahora mismo hay más agentes que gente. Que ¿Eh? Agentes que gente, sí. Eh, siempre llega una hora en, en la noche en la que hay mucha más policía, mucha más presencia policial que vecinal. Que vecinal, sí. Porque los vecinos, pues, ya se van, están cansados y ellos, pues, se ve que todavía le dan órdenes de estar aquí mirándonos lo que hacemos y lo que grabamos y bueno creo que no y hacemos nada esta le... en esta parte de la vía porque ahora ahí lo podemos comprobar y luego en el otro lado, sí, en bueno, el otro enchufa. lado de la vía también <risa> enchufa a los que quedamos aquí aguantando el frío sí, <risa> y después enchufa a la policía así disimuladamente <risa> No, si no, no, hay, no, hay no es que ellos, ellos creo que no les gusta que, no, que las enchufemos. Yo eh. le, a veces yo, muchas veces he pedido permiso, no tenido ningún problema. Ah, vale, vale. Y si no, han dicho no gracias. No, no, si y yo la otra noche lo estuve enchufando, sí, pero sí. así mucho. Y además no, había un comentario, los vi claro, las people ya, Aparte, A ver, aquí lo que, no, lo que no vamos es a ponerle la cámara en la no, cara claro, para, claro, mostrarlo, para que se vea la cara, por supuesto. Pero que se vea la realidad, aquí mostramos la realidad. La pues realidad. pasa un coche, pasa un coche. Claro. Hay gente, hay gente, no hay gente, no hay gente. Exacto. Fijaos cómo se agolpa la gente. ...para pasar... Para cruzar. ...una nit fina... ...buena nit... ...pues aún falta policía para vencer tanta dignidad, desde luego... ...sí, la verdad que sí, desde para luego. eso sí... ...para eso sí, falta muchísimo para vencer esta dignidad que tenemos... ...desde luego... ...y que seguiremos teniendo... ...y ahora... ...a pesar cosa, de los eh, pesares... ...una cosa, o sea... Si, ...si ponen el muro antes del verano bien, pero... ...como el muro lo tengan que poner en verano... La policía va a sufrir, va más, sufrir. Que en la, más que Napoleón en, en, en Rusia. Va a sufrir lo que no está escrito, tener que aguantar aquí los calores aquí ¿Esto? encima de la vía. Es, bueno, ¿Está la hipotimia, esto es insoportable. la obra día y noche. Insoportable, insoportable. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Eh, ellos hacen de su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Bueno, nada más. El, el nuestro es defender la dignidad. Exactamente. Lo y que ellos intentan... pues, obedecer. Ellos obedecer porque es su trabajo. Me imagino que, bueno, pues unos pensarán de una forma y otros de otra. Yo lo tengo clarísimo. Pero quien manda esto me parece sí, abusivo. Aquí tenemos la, aquí tenemos Fíjate, la imagen. cómo se marchan... Así... Todo el día. Todos los días. Gran parte del día también. Además que nuestros hijos se están criando eh, con una imagen de que yo cuando veía antes un vehículo de, de policía así, yo me asustaba, yo me alarmaba, yo decía, uff, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Ahora lo veo normal, pero es que nuestros hijos se están criando con que esto es normal. Y esto es de pena, porque además criaturas muy pequeñas que tengan que ver, como aquella vez que se vio una imagen aquella, que no quiero ni recordarla. Ahora mismo se están juntando de golpe... Junto él, ...tres furgones... ...cuatro, cuatro... cuatro que furgones... Y los tres que ...entonces yo creo que no es necesario... ...dice que, no sé, yo... ...estamos dando una imagen de que nosotros... ...no sé, qué es lo que somos, sinceramente... ...sinceramente, es como la otra noche... ...cuando se cerró el paso a nivel de la senda de los Garres... ...tanta policía, pero... ...pero bueno, pero... ...yo no sé, no sé qué... ...qué es lo que piensan de nosotros, la verdad... ...si es necesaria, yo creo que no... ...creo que a lo mejor hace policía... O sea, hace falta la policía en otros sitios Está gastando un dinero, bueno, pero el dinero no es suyo, no claro, pero es nuestro y entonces tenemos derecho a decir lo que pensamos. No pregunta Nuria si este aire trae lluvia. No, lo no sé. este aire, aire no, no, este aire no trae, no, no trae para nada. Lluvia, este aire viene porque estará lloviendo en otra parte de España, pero este aire no es de lluvia para nada. No, no es que, Tranquila, día, que no va a llover el otro día cuando vi el reportaje de, del intermedio, pensé. El único día, del los únicos sí, que ha llovido en Murcia... La, la peor mentira de todo el programa es que la gente va a creer... ¡Viva Murcia! Eh, es que la gente va a creer que en Murcia llueve mucho. ¿Qué va, que va, qué va, Porque es de los pocos días que ha llovido Que llovió todo el día, además. Y llovió todo el día. Fue curiosísimo. El día que estuvieron. Sí, sí. Con, el, con el paraguas. Con el paraguas y todo con el paraguas. Además, yo dije, qué casualidad que está sin llover no, y un montón además, de tiempo. Y además, se puede comprobar que en el Perisco aquí estamos todas las noches. Uh -huh. Y se puede comprobar que desde 256, sí. seguramente, dos... ...o tres noches, hubo aquí la gente con paraguas... Uh -huh. ...y una noche no hubo paraguas porque la lluvia acabó antes... ...acabó Pero antes, sí. ...como mucho, mucho, cinco días de 256... Ya ves, llueve, ...ya ves lo que llueve, ...pero en cambio uno de ellos fue... cuando vinieron a grabar el intermedio... vinieron sí. a grabar ...fue curiosísimo que estuvo todo el día sí. lloviendo, sí... ...pero bueno, el programa yo creo que estuvo bastante bien y... se ...bueno, vamos a y ver demostró... si tiene repercusión... ...pero bueno, aquí al final la realidad la estamos mostrando... ...la estamos mostrando todos los días, realmente... No ...todos está claro. los días... ...aquello, aquello bueno, a ver, eh, es un punto más, lo habrá visto más gente... Eh, ...y además diciendo cosas que son verdad... ...pero aquí estamos sí, pero mira, eh, aquí estamos grabando en directo la verdad mira, de todos los días voy aquí. A comentar una cosa, mira... ...yo hoy he hecho algo que hace tiempo que no hacía también... ...que era ver un informativo, sí. prácticamente completo... Sí. ...y en el informativo pues se estaban dando muchas noticias... ...y de repente dan una noticia... ...de que ha habido, no sé si es que ha habido una explosión, no sé en qué lugar... Sí. ...y que le han dado a la gente que han perdido sus casas... ...porque sí. las casas se han, ido, se han derrumbado, se han ido a Frispuñetes, ...110.000 o 109.000 euros como indemnización, que además esa indemnización... ...luego pues tienen que... ...pagar su seguridad social... ...lo que fuera, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... Dicen aquí en Toronto... ...no sí. sé si será o no será... ...yo es que no he visto los informativos... ...la verdad no, que No, no, no, eso es... ...ellas tienen que estar hablando... ...seguramente de otra cosa... Ah, vale, ...porque vale, lo que digo yo... Vale. Es, de, es, de, de ...es de aquí de España... De España. España. ...y yo lo que, no que no yo me refiero... ...lo que yo me refiero es... ...que la noticia le dedicaron... ...apenas uno nada... ...nada... ...30 o 40 segundos... Sí, sí. ...pero el drama... ...que uh -huh. estaba viviendo esa gente... ...que, que, que decían... ...¿cómo vamos a conseguir... ...una casa... ...con 110.000 euros... ...me lo pueden explicar... Imposible. ...y que quedará esto luego... Al, ...al año que viene hay que pagar... ...los impuestos de, de esta ayuda... ...me pueden explicar eso... Sí. ...y luego continuaron con otra, no, otra noticia... ...que no tenía nada que ver... Uh -huh. ...entonces... ...¿qué pasa? ...que no te dan tiempo... ...a asimilar la noticia... ...que ya te dan otra noticia... Otra noticia ...que a lo claro. mejor es para echar una risa... Uh -huh. compadre lo te quiero sí, decir... Sí, ...es decir, bien. todo tiene su pausa... Uh -huh. ...o sea, lo que no puede ser es que tú... ...te pongas la cucharada de arroz... ...en la boca... ...y ya esté echándote un vaso de agua y y bocado de la siguiente cucharada... ...no puede ser, no puede ser todo no tiene sea. su... ...entonces en un informativo todo va seguido, bu, bu, bu, bu, seguido... ...entonces al final acabamos banalizando, banalizando. las desgracia ...sí, eso es, una expresión pirotécnica... ...pirotécnica, sí, pero creo que sí. era ilegal, ahora, ahora que recuerdo no sé, sí... Pero... ...creo que era un sitio ilegal y sí, sí... ...donde vale. sea, pero el caso es que decía la gente... ...que cómo es posible que le den de ayuda 100.000 euros, 110.000 o así... para ...construirse una casa... Dala. ...pero eso fue una noticia... ...en nada, en, en unos segundos... ...sí que un entonces, drama tan grande le dan unos segundos... ...y claro, si pasamos a la siguiente... ...entonces lo que yo me quiero referir es que al final... ...nos tomamos, vemos el informativo... ...y nos tomamos las noticias... ...los sucesos que para una persona... ...le cambia la vida, se la destroza... ...para nosotros es un segundo más del informativo... Nada más. Compañero, lo que sí, te sí, quiero decir... Sí, sí. ...entonces yo me pregunto... ...cuando la gente ve el reportaje de Murcia pues en este caso le dedicaron más tiempo, pero aún así no deja de ser otra cosa más de, la la tanta cosa más de las tantas que hay. Bueno, oye, pues que le tengan suerte, ¿sabes? bueno pues no, que tengan suerte no. no, que son miles de personas. A la gente de, de que, que, que está sufriendo ahora sin casa por esa explosión, pues no hay que decirle, ah, oye, pues que tengan suerte, no. Entonces el problema que muchas veces tenemos con lo informativo desde la televisión ...es que dan muchas noticias muy, muy graves... ...con otras apenas graves, otras divertidas... ...todas con más o menos un mismo tono... Sí, sí. ...dedicándole un tiempo parecido... ...o incluso a lo trivial le digan más tiempo... ...y entonces al final acabamos banalizando la realidad y valorando la ficción. No, y no dándole realmente la importancia que tiene la noticia en sí y el drama tan grande que sufre la gente y que lo podemos sufrir en cualquier momento, cualquiera de nosotros. Claro. No se lo damos pero porque porque lo hacen así, para que no se lo demos. Exactamente. Es decir, lo hacen así, te van pasando, yo sí me he cuenta que pasan de una a otra y tú procesas mentalmente y ya se te olvidaba que has oído casi. Exactamente. Es decir, y entonces es lo que creo yo que pretenden, ¿no? ¿no? Tú imagínate, te viene una persona y te dice, mira, pues, ¿qué te pasa? Y te cuenta que viene del sanatorio, que se le ha muerto un familiar que, vale, y tú vale, dices bien, eh, ¿qué has comido? ¿y va a ver el partido del de, de, de Madrid el próximo sábado? claro, la persona dirá espérate, que te estaba hablando de un tema muy muy duro, ¿por qué me cambias así? entonces, los informativos hacen no, no, no. eso hacen eso me marcho, te lo quedas, me lo quedo ¿qué hacemos? A ver, espérate Sujeta al momento esto... ...lo que vamos a hacer es desconectar... ...vamos a despedirnos... ...porque sí, hace ya un frío... ...yo estoy helada... Hace, ...hace un frío... ...que esto ya... ...bueno frío no, fresco, desagradable... ...fresquito... ...fresco, de, bastante desagradable... ...y nos vamos a despedir... ...y nos vamos a, ...venga, Juanvi... ...y nos vamos a despedir... ...y no. ...venga, nos despedimos con la camiseta... ...venga, vamos a ver... ...ahí está... ...a ver, Dani, ponte por aquí... Con esta imagen, eh, soterramiento ya, soterramiento ya. Espera, espera. Pero ya es ya. Como decía. Soterramiento ya, sí, ¿eh? Sí. ¿Te, te, te gustó, gustó aquello? Gustó. ¿Te gustó? Soterramiento ya. Juanjo, Nuria, Fina, bueno, la gente oh, que estés ahí, ¿eh? Estáis ahí. Mira, Mariluz también, se nos ha conectado hace, hace poquito, estaba antes saludando. Sí. Que siempre dice que tenemos abrazos, mí, de... Aurora también, ¿eh? que cuando no vienen las vías viene aquí. Y bueno, y estamos en Periscope, en ¿En, en, YouTube? en YouTube y en Facebook en directo. He puesto en Twitter he puesto respuestas a preguntas que me hacéis con cierta frecuencia. Sí. En Twitter he puesto varios tweets, creo que tres. Durante el tiempo que estamos aquí en la transmisión hay tres tweets con preguntas que me hacéis con frecuencia, vale, para que lo, lo podáis ver. No hace falta tener cuenta de Twitter, ponéis en twitter.com barra Cecilocea y eh, podéis ver los tweets. Esto que Has, es el gráfico de cuando ha tenido es el más gráfico, o menos gente, ¿no? Exactamente. Ya, ya, así lo he interpretado yo. ¿Has visto? Aquí Muy la bien. gente somos los medios, Rosa. Pues con Rosa, que nos está ayudando hoy aquí a la cámara, venga, nos vamos. Un abrazo, Gracias. una abrazada a tu tón. Hasta mañana. Fin de ma. Buenas noches, fins, fins Buenas noches Dani. Y, Buenas noches. y Murcia no se parte, Murcia, Murcia se comparte. comparte. Fin de ma. Hasta pronto. Bueno, Cecilio. Me ha dejado tío. Pero todavía no he desconectado. No, no, ah, no tapes. Vale, eh, esto, esto es la vida en directo. Esto eh. es la vida. Efe Yo me y despido, y cent... el otro te tapa. Es lo importante que es ser siempre respetuoso. Siempre, siempre. Siempre hay que ser respetuoso. Ti. Porque nunca sabes cuándo está la cámara encendida. Voy, voy a llevar a cuidado. A venga. ¿Cómo Fist va? Pon a la mitad tutón, fis de mal. <risa> <risa> una fuerte abrazada Ahí está. Ahí muy está. Bien, muy bien, muy venga. Bien, muy venga. Muy bueno, <risa> Cecilio, Buenos Corta teo Podemos apagar ya.